estamos pasando, ya casi llegamos, hijo de su puta madre, no mames, bienvenidos Legión Oxlack, hoy vamos a analizar tres videos paranormales, casos escalofriantes, el primer video fue grabado en Estados Unidos, mientras curiosos desde su automóvil grababan una construcción abandonada, cuando de pronto, sucedió lo inesperado. Vamos a ver el video. El video no tiene mayor contexto que la curiosidad de los pasajeros de este auto por acercarse de noche a una casa abandonada, la cual iluminan con la luz de la lámpara, pero al hacer eso se percatan de que algo o alguien los observaba desde una rendija. La figura fantasmal parece un niño que de pronto se mueve haciéndoles helar la sangre, por lo que inmediatamente piden irse del lugar. ¿Ustedes alguna vez han escuchado estas leyendas sobre las brujas que se transforman en bolas de fuego? Pues al parecer tenemos un video donde jóvenes grabaron una de estas volando a muy baja altura. Vamos a ver este inquietante video. No, ya me dio miedo. Son pocos segundos de grabación y la calidad del teléfono no nos permite observar bien aquella manifestación en la oscuridad de la noche. Pero tanto los jóvenes como aquellos que han visto el video coinciden en que aquella bola de luz no se trataba de nada conocido y que tiene las características clásicas de los relatos de las llamadas, brujas o bolas de fuego. Se nota en el tono de voz de quien está grabando que comienza a asustarse por lo que terminan por dejar de grabar y huir del lugar. El siguiente caso me lo enviaron a mi número de Whatsapp. Un guardia de seguridad mientras hacía su rondín se percata de ruidos extraños y pensando que se trataba de un animal va en búsqueda de estos. Pero de pronto se da cuenta que lo que se escucha no es natural. Veamos esta historia. Aquí seguimos otro camino. ¡No manes Ahí viene otra vez. ¡A la verga! Ya casi llegamos Hijo de su puta madre No mames ¿Qué habrá sido aquello que emitió tan extraño sonido? Parece venido de una bestia desconocida Algo que aquella noche acechaba entre la maleza No tengo más información sobre este caso Por lo que no podemos considerar que esto haya sido verdadero pero por el momento, podemos decir que es un video extraño y de ser verdad, muy escalofriante. ¿Cuál de estas tres evidencias paranormales les pareció mejor? Escríbanme sus opiniones en la cajita de comentarios y recuerden que me pueden mandar sus fotografías, videos o relatos sobrenaturales a mi correo oxlacoficial.com o a mi número de WhatsApp que aparecerá en este momento. Nos vemos el día de mañana. Gracias por suscribirse a este canal, por recomendarlo y por compartir los videos. Recuerden que todos los días estamos aquí para analizar un nuevo video de misterios. Nos vemos hasta mañana.